Bueno, pues nada, aquí estoy, dando vueltas, ya he aprendido cómo usar el Create después de hacer la bobada de los engranajes y aumentar la velocidad, a partir de que insertar uno pequeño y poner uno grande ha hecho que bueno se volviera, entre comillas, infinito, y ahora, pues nada, ya sé qué es lo que necesito si quiero hacer cosas de este estilo en Britannia. La verdad, yo, yo, yo no me esperaba llegar a este punto de juego, ¿sabes? lo es que yo digo, na na no, se volvió tan pro que le supo hasta sin necesidad de manual Pero bueno, seguramente tendré que aprender muchísimas cosas si quiero avanzar en la otra serie, porque los demás estarán avanzadísimos, o eso creo, porque ayer que también hicieron stream. dice stream, otros hicieron stream. Y no tengo miedo de quedarme atrás, así que nada. A ver qué puedo hacer. Porque conseguí mucho zinc Jeje. En serio, estos bloques son semi-transparentes Lo único que puede estar es encima de los bloques Porque mira No existe el bloque Como se está moviendo constantemente No, no existe el bloque no, no. Solo es una imagen, por así decirlo Es una imagen que se puede tocar Pero de verdad existe ¿Cómo sabemos que existe? ¿Alguna vez existió? Al fin, aquí les dejo Guau Se pueden hacer cosas como esta, ¿sabes? Con el Create, en plan... Puedo hacer que constantemente haya una polea girando así, ¿vale? Un, un disco, porque en realidad no me estoy moviendo rápido, ¿ok? Yo, yo que, que estoy aquí, sé que eso no se mueve rápido. Lo que pasa es que el radio es tan grande que hace parecer que se mueve rápido. Rápido sería ir así. ¿Ves? Que ya he dado dos vueltas y eso aún sigue dando la primera pero el problema es que cuando más te alejas del centro de fuerza, más fuerza crees que ha sido implementada, pero no es así, sigue siendo exactamente la misma fuerza, solo que parece más, pero no es más, es lo mismo. Y después está, pues, el, el cosito de viento, ¿vale? De chill. Buenas, buenas, buenas. Ok. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo, no de terror ni de suspense, sino sobre la loot table de estos lugares del Gravelet. Un mod que agrega cementerios a los pueblos y ciudades de Minecraft. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos sarcófagos, tenemos ataúdes, que bueno, tienen loot en su interior. Un loot bastante jugoso, bastante interesante Y pues nada Esto es más o menos la loot table de solo una barra dos Que por ahí enfrente hay otra Que yo también he mirado y he comprobado más o menos lo que hay De dos cementerios solos Solo dos Ni más ni menos Dos cementerios Cinco libros encantados Puede haber de todo, básicamente. Carne de zombie, calavera de Wither, rosas de Wither, nederita, diamante, cobre, lo que más hay son huesos, tela de araña, pólvora, carne de zombie. que por cierto, la carne de zombie con el Goblins Trader te sacas bastantes cosas. Entre otras cosas que la verdad pues, nada mal, nada mal. pearls obsidiana, etiquetas, cristal opaco, que ya pues. No te lo haces, lo consigues aquí. Espeleotema, velas, cosas de hondo, cosas de diamante, carbón... Y no mucho más. Esta es la loot table del Gravelet. O bueno, si me miro bien el mod, se dice... Graveyard. La yarda de las tumbas. En fin, yo lo estaba diciendo mal, ahora pues nada. Graveyard. Ese es el nombre del mod. Y ahora... Lo sabéis. creedme, créenme. Mucho loot en las tumbas de los muertos. En fin, eso es todo. Ahora puede que pase al siguiente clip después de que se me haya petado el PC. Así que bueno. Adiós. Ok, volviendo con el Graveyard. Hay una estructura que me acabo de encontrar, que está bajo tierra. Es una estructura muy grande, llena de librerías, habitaciones, sarcófagos, tumbas y un nuevo mob que me he encontrado. Que es el Pilager Corrupto. ¿Cómo que corrupto? ¿A qué se refiere con corrupto? Pues nada. Hay un ítem, que es este, la corrupción. Que pues nada, tiene un crafteo que nos da el lingote oscuro. Que nos permite hacer. Pues. Los ataúdes, nos deja hacer. Zonas de fuego, nos deja hacer estas barras, nos deja hacer estas puertas. Un sostén para las velas. Y los sarcófagos grandes. Pues nada, parece ser que. Este pobre Creeper. Ya no, ya no puede hacer nada. Tenemos. Pobre Creeper, está llorando, está triste. Está muerto. Está muerto. Y pues también, por desgracia, el bot no está muy pulido y aunque hay muchas más zonas, esto se ha cortado. Esto es una sala que ha salido totalmente sola, ¿vale? Porque no tendría que haber salido así, tendría que haber salido conectada con todo esto que hay aquí. Pero parece ser que una geo de se ha interpuesto en el camino de este edificio. Haciendo que por un lado se parte el edificio. Y por el otro uno diga, espera, ¿cómo que esto es aún más grande? No, no, no, es que es enorme. Este es gigantesco. Está mal proporcionado porque se parte mal el lugar, ¿vale? Pero esto es enorme, ¿vale? Es, es, este lugar es enorme porque no solo está en estas dos secciones que acabamos de ver. Sino está todo este sitio, ¿vale? Porque hay que inspeccionarlo. Hay, hay que inspeccionar lo que no está escrito porque todo el sitio, ¿vale? Se ha partido por la generación de cuevas. Mirad lo enorme que es este lugar. Este sitio es abismal. Hay, hay salas secretas, hay muchas zonas, ¿no? Pero está mal construido, se ha partido y pues nada, uno ya no puede explorar con gusto porque se buguea y... No importa lo pequeño o grande que sea el sitio. Que... Esto, esto es enorme. Esto es enorme. Esto es gigantesco.